Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya me voy quedando uh, uh, uh, cada vez con menos energía, eh, estamos llegando ya a los últimos cuatro signos a esta eh, parte de fuego, tierra Aire, agua, eh, final del zodíaco, eh, Nodo Norte en Sagitario, eh, hecho por Débora Maestre. ¿Sí? Ya tenemos a Débora Maestre que hizo esto, Sabero Pesada, que hizo los an el anterior, y a la Nicbepar el anterior. O sea, Aries Libra, Libra Aries, la Nicbepar. Tauro, Escorpio, Escorpio-Tauro, eh, Vero-Quesada, eh, Géminis-Sagitario, Sagitario-Géminis, eh, eh, Débora Maestre. Bueno, vamos entonces con las tres palabras claves para el Nodo Norte en Sagitario. Espiritual, compartir e inseguro. O sea, eso es lo que vienen a aprender a ser más espirituales, a compartir, a aprender a compartir y a compartirse, y a no estar tan seguros de las cosas, o sea, eso que parece eh, negativo, ser un inseguro, bueno, porque ese Nodo Norte en Sagitario, una de las cosas que hace que vengan a aprender es a no sentirse tan seguros de todos, porque ahí es donde pueden estar cometiendo el error. ¿Cuáles son las herramientas que traen en, a esta encarnación para poder cumplir con ese plan? Que son racionales, que son muy prácticos y que son muy curiosos. Bueno, gente, los dijo hasta el día de mañana, no, no los dejo, les mando un abrazo enorme espero que tengan un día maravilloso nos volvemos a encontrar mañana claro que sí, con qué con el Nodo Norte en Capricornio chao hasta mañana